La condición en que se encuentra el mercado municipal del municipio de Pimentel preocupa a vendedores y ciudadanos. La insalubridad que impera ante la mirada indiferente de la alcaldía de ese municipio. Bueno, tú la estás viendo una situación difícil. Un poco falta de, de sanidad que no hay aquí prácticamente. Porque fíjate cómo ande ese animal ahí. Así andan, así andan 15 y 20 perros a veces si ahí. Tú sabes, no hay como esa. No hay como ese cuidado de la sanidad hacia, hacia este mercado, aunque, aunque tú ves la situación que tiene, que es una situación difícil, prácticamente invendible. O sea, uno no vende por, por, por vender, un ejemplo, ellos están ahí porque son viejos, pero prácticamente es invendible en la situación que está. Ustedes van a ver no te metan por ahí detrás. ¿Cree usted que hay que remodelar el mercado de Pimentel o, o... Hacer los arreglos de, de para uh -huh. mejorar el las... Claro, claro, porque es que la, los mercados son las direcciones de los pueblos Mercado, parque e iglesia Son la, lo que representa la dirección de... Ah, ¿dónde está el mercado? Ah, está cerca del mercado Cerca de la iglesia, cerca del parque, ¿me entiendes? Que no tengamos un síndico Que no, ni se desmonte aquí en el mercado a ver, a ver, que después que lo llevamos ahí Nos dio le paga a nosotros No ha vuelto más aquí en el mercado Mira, como tú tuve la muestra ahí, cómo está esa calle Eso lo tengo todo para decir Ve cómo está la calle esa es la calle, Andrés. ¿Y la, la condición de salud dentro del mercado? ¿Existen las condiciones para poder vender alimentos? Sí, esa condición. ¿Cómo va a haber condiciones? No, no, no lo vieron ya como te mercado. Con un presupuesto grande de aquí que no, no, no asignan el mercado. Mira, ya tú estás viendo. Reiteran el llamado a salud pública, medio ambiente y el ayuntamiento que dirige Martín de la Rosa a prestar atención, pues el lugar no cuenta con las condiciones para operar. A pesar de los múltiples llamados que han realizado a la alcaldía de este municipio de Pimentel, hasta la fecha no han sido resueltas las principales problemáticas en lo que concierne al mercado municipal de esta localidad. Desde el municipio de Pimentel, para NTN, Joan y Paulino.